Bueno, buenas tardes este, Ahora vamos a trabajar el ejemplo 10.8 Dice, alia la ecuación del lugar geométrico de los puntos cuya razón de distancia a un punto fijo f y a una recta directriz rho D es de 3 medios Nosotros directamente acá, a estos 3 medios, a esta Razón de distancia, le vamos a llamar E y lo vamos a dejar eh, que no sea 3 medios, que valga cualquier cosa Sin embargo, cuando vamos a dibujar, vamos a dibujar que es mayor que 1 porque 3 medios es mayor que 1 Y esa, esa E se va a llamar excentricidad Entonces, ¿qué tenemos acá? Primero tenemos un punto que describe el lugar geométrico que pueda ser así y después tenemos un punto que ya me, le pongámoslo acá de coordenadas F0 y le llamamos F y ya le llamamos foco ya no vamos a ir más haciendo ¿no? el interesante ¿sí? y vamos a poner acá una, una recta una recta paralela al eje Y, que es la recta directriz dice a un punto fijo en la recta directriz entonces, la distancia que están involucrada acá es esta que sería la distancia ρf, F, la distancia del punto al foco dice cuya razón de distancia a un punto fijo f y a una recta directriz, la recta directriz está acá, y esta sería la distancia a la recta directriz. ¿sí? Esto sería Rho sub d, y esto sería Rho sub f. Para que todo vale. me salga un poco más lindo, acá yo voy a poner que Rho sub d tiene la ecuación de x igual a, a f sobre e cuadrada. Si yo pongo así, si yo pongo e sobre f, eh, que es sobre f cuadrada, entonces, fíjense un poco, un punto p no puede hacer esto, no puede, hacer, no puede venir por acá, porque si el punto p estuviera por acá, la distancia a la, a la recta sería cero y la distancia a f sería grande. Entonces, un punto podría estar por acá. Pero ese punto no puede estar en cualquier lado acá, sino que tiene que guardar la diferencia de distancia. Si esto es f sobre e cuadrado, entonces todo esto es f menos f menos f sobre e cuadrado. Entonces, para hacerla la corta, eh, si yo pongo que este punto P, ya no vaya más para arriba, sino que haga esto haga, haga esto, de alguna manera haga esto Yo no estoy diciendo que se va a cortar así, ¿no? Yo lo único que sé es que va a pasar Que, que ese punto va a pertenecer al lugar geométrico Estoy sugiriendo eso Y ese punto va a ser acá F sobre E ¿Por qué? porque, fíjense acá, Rho f sería esto Rho f sería esto que es f menos f sobre e y este, la distancia del, del punto a la recta ¿sí? sería f menos f sobre e cuadrada entonces yo saco yo saco acá arriba F sobre E y me queda E menos 1 y saco acá abajo factor común F sobre E cuadrada y sí. me queda también E cuadrada, e, perdón E saco F sobre E cuadrado voy a sacar F sobre E voy a sacar Voy a sacar F sobre E y me queda 1 menos 1 sobre E O sea, 1 sobre E Estos se eliminan y me queda... Saco ahora 1 sobre E abajo Me queda E, a la menos, e menos 1, perdón 1 sobre E eh, Perdón eh, ¿sí? Entonces acá tengo que poner E para que... es menos 1 entonces e no puede ser igual a 1 ¿no? E no puede ser igual a 1 porque hice esa simplificación y f no puede ser 0 y e no puede ser 0 ¿no? distinto de 0 fíjense o sea, con esto ya estoy excluyendo e es igual a 1 y e es igual a 0 y esto es esto es e. o sea, la, la la razón de distancias es igual a E o sea, lo puse bien este punto es un punto de F sobre E y este también entonces, yo voy a borrar todo esto y voy a colocar voy a colocar este dibujito que es el que está en el, en el apunte y voy a hacer las, la, las cuentas. ¿Sí? Entonces, a ver. Voy a poner acá para que no moleste. Entonces, rosu sub f. rosu f es la distancia del punto p al punto f. ¿Sí? Que es x menos f al cuadrado más. Y cuadrado, raíz cuadrada de todo eso Y Rho sub D ¿Qué va a ser? La distancia de P a la recta Es como que yo tuviera un punto acá Que fuera siempre, ese punto fuera F sobre E cuadrado Y Y Y ¿sí? La misma, a la misma altura que P entonces la distancia va a ser x menos esto. X menos f sobre e al cuadrado en valor absoluto. ¿Sí? Por las dudas, ¿no? Aquí. Pero resulta que como lo voy a elevar al cuadrado, e cuadrado va a ser eh, rho f al cuadrado dividido rho sub d al cuadrado. Y esto va a ser x menos f al cuadrado más y cuadrada dividido x menos f sobre e cuadrado al cuadrado entonces esto yo lo puedo escribir así e cuadrado por x menos f sobre e cuadrado al cuadrado igual a x menos f al cuadrado más y cuadrado vamos a ponerle la 1 acá. Entonces, el 1, la parte izquierda, ¿sí? la parte izquierda de 1 es e cuadrado por x cuadrada más f cuadrada sobre e a la cuarta menos 2f sobre e cuadrado por x. Que es lo mismo que poniendo. Eh, digamos poniendo el e cuadrado distribuyéndolo me queda e cuadrado x cuadrado más f cuadrado sobre e cuadrado menos 2fx y la misma expresión 1 en la parte derecha me queda x cuadrada más f cuadrada menos 2 fx eh, vamos a poner así fx más y cuadrada entonces esto tiene que ser igual a esto y es evidente que este término este término se repite de un lado de la izquierda y de la derecha entonces me queda e cuadrado de x cuadrado más f cuadrado sobre e cuadrado igual a x cuadrado más f cuadrado más y cuadrado. Lo que tengo que hacer es colocar todas las variables a la izquierda y todas las que no son variables a la derecha. Entonces me queda e cuadrado menos 1 por x cuadrado, ¿eh? que total está bien porque e acá es mayor que 1, ¿no es cierto? Como e es, es igual a 3 medios. Es mayor que 1, está bien juntado, vemos. Entonces sería menos y cuadrado es igual a f cuadrado menos f cuadrado sobre e cuadrado. Y esto es igual a si saco factor común f cuadrado sobre e cuadrado, me queda e cuadrado menos 1. ¿Sí? Entonces yo puedo borrar esta partecita y correr. Esta otra parte acá de este lado, así queda un poco más, más tranquilo. Y ahí lo que puedo hacer es dividir todo por este término de la derecha, y ahí va a quedar excluido el e igual a menos 1, ¿no? ¿Sí? El e igual a menos 1 va a quedar excluido porque el cuadrado menos 1 es e menos 1 por e más 1, entonces no puede ser, no puedo dividir por eso, ¿no? Entonces me va a quedar básicamente, me va a quedar x cuadrado sobre f sobre e al cuadrado menos y cuadrada sobre f sobre e al cuadrado dividido e cuadrado menos 1 igual a 1. Y ahí vamos a hacer el análisis cuando vamos a poner acá E tenemos acá un, el 1 cuando E es mayor que 1 ¿qué va a pasar? cuando E es mayor que 1 esto va a ser una hipérbola para E mayor que 1 va a ser una hipérbola ¿Sí? porque E cuadrado va a ser mayor que 1 menos 1 va a ser una hipérbola entonces como el signo se va a mantener en Y, va a ser una hipérrula horizontal con E menor que 1 y distinto que menos 1 y distinto que 0 o sea, no va a entrar esto, va a ser esto, esto, esto, esto, esto, pero ninguno de esos E menor que 1 y vamos a poner E distinto que menos 1 y E distinto que 0. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, e cuadrado, como es e cuadrado va a ser menor que 1, acá en esta partecita por lo menos, va a ser e cuadrado menor que 1 va a ser negativo y esto va a ser positivo. Entonces va a ser una elipse. ¿Sí? Se puede colocar, ¿no es cierto? Esto como si fuese una h en función de. E. Entonces esto es e cuadrado menos 1. Es una cosa así. Es como que tener y es igual a x cuadrado menos 1. <coughs> Bueno, yo hice el análisis para eso nomás Ahora ustedes pueden hacer para acá, que ya está hecho acá, que ya está hecho y bueno, deberían hacer para acá, para x para e menor que menos 1 pero resulta que como e como e es eh, una razón de distancia no tiene sentido de que sea negativo o sea que esto no tiene sentido tener esto, sino que es solamente así sí, porque es una razón de distancia, no puede ser negativo entonces, o es mayor que 1 o es menor que 1 entonces vamos a, a borrar la parte que dice menor que 1 eh, menor que 1, y ahora cuando es cero e igual a cero, esto no me da respuesta porque acá yo dije que no puede ser cero yo dije que no puede ser cero entonces lo que estamos diciendo es que si es mayor que 1 es una hipérbola y si es menor que 1 es una elipse y la ecuación sigue siendo esta entonces vamos a ir a geogebra ah, yo tenía geogebra con el otro este, este, vamos a Vamos a eliminar eh, todo Y tenemos un deslizador que va es eh, negativo pero vamos a poner que este deslizador vaya de, de propiedades del objeto no de menos 5 sino de 0,0001 por ejemplo a 5 Eh, no vamos a poner en 0, vamos a poner acá Vamos a poner después de 1 ¿Sí? Y ahí vamos a empezar la prueba ¿Cómo era la ecuación? La ecuación era eh, Voy a eh, Era igual a 2 Y F chiquita F chiquita Es igual al, al lugar donde está Al lugar donde está el foco O sea que es el X de, de F que es 10 eh, F sobre E yo, yo voy a llamar F va a ser igual a F dividido E que ese es el que está cuadrado eh, y E1 le voy a llamar a E cuadrado menos 1 ¿Sí? entonces volviendo a acá es X sobre F al cuadrado menos Y sobre F al cuadrado eh, por eh, E1, sería no la ecuación. sí Entonces, acá la ecuación sería X al cuadrado dividido F al cuadrado menos y al cuadrado dividido y vamos a hacer eh, fe al cuadrado por e1 epa por e1 y no me voy a olvidar que esto es igual a 1 y ahí efectivamente cuando vamos a ponerlo en azul esto sí, cuando, cuando e es igual a 2 me dio una hipérbola porque habíamos dicho que cuando E era mayor que 1 me daba hipérbola y cuando e era menor que 1 me daba elipse entonces hipérbola hipérbola hipérbola hipérbola cuando es cuando es 1 se va a armar un desbarajuste ¿sí? esto no lo tengan en cuenta, en cuenta y cuando es menor que 1 es una elipse ¿está? cuando es 1, en realidad lo vamos a ver enseguida pero básicamente ya lo vimos en el inicio de las clases o sea, esto está mal, para E igual a 1 no, no puede dar esto eh, y lo vamos a hacer acá lo vamos a hacer acá. A ver si tengo... Eh, no. Eh, voy a limpiar esto. Y voy a mirar. Miren. Este sería el eje X y el eje Y. Y E tendría que ser igual a 1. Entonces F sobre E tiene que ser igual a, a, a F. No puede ser. Entonces yo voy a poner acá el foco, ¿sí? Y para no hacer lo mismo que hice en la primera parte de la materia, que es en el primer cuatrimestre, voy a poner acá F, F sub 0, F 0, y vamos a poner acá, pero en cualquier lugar, Rho sub D, en donde esto es D, ¿sí? Esto es D. Entonces un punto, un punto que está acá, debe estar en la misma distancia hasta acá que hasta acá. ¿Sí? Ese sería, ese sería un punto de todos los puntos P. ¿Está? Entonces, ahora obviamente no me va a salir una, una parábola hermosa eh, con el vértice en 0,0 pero lo que les quiero probar es que va a ser algo por el estilo, va a ser esta parábola, ¿Sí? entonces la distancia de acá a acá, dividida a la distancia de acá a acá es 1, o sea que la distancia F tiene que ser igual a la distancia D, entonces la distancia F al cuadrado es X al cuadrado, menos F, cuadrado. X menos F al cuadrado más Y cuadrado, y tiene, que ser igual, y tiene que ser igual a rho sub d al cuadrado. Y la distancia de rho sub d al cuadrado es el al cuadrado, ¿no? Es el valor absoluto de f menos d al cuadrado. O sea, f menos d al cuadrado. ¿Sí? Perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Acá hice una bacana. No es f menos d sino que es x, x menos d, x menos d, entonces de acá, entonces tenemos x cuadrado más y cuadrado menos 2fx más f cuadrada, la, la resolución de esto, igual a x cuadrada más d cuadrada, menos 2 de x entonces eh, x cuadrado y x cuadrado se van me queda y cuadrado de este lado y de, me queda una x de este lado o sea que lo que yo quisiera es eh, poner una x de este lado eh, y poner una y cuadrado de este lado entonces quiere decir que es, acá le tengo que poner eh, eh, f menos d por 2 a ver, f menos d por 2 y acá esta d cuadrada y esta f cuadrada van a quedar de este lado más f cuadrado menos d cuadrado ¿Sí? eh, pero esto yo lo puedo escribir con, puedo sacar factor común 2f menos d o sea, Verán que queda feo x más f más d sobre 2 igual a y cuadrado ¿Sí? Perdón, acá. Entonces x más f más d sobre 2 es igual a y cuadrado sobre 2f menos d. Este se lo podemos probar. Eh, vamos a GeoGebra. Entonces eliminamos.. Eh, esto eliminamos todo. Eh, tenemos F acá, en el punto 10. Eh, e tiene que ser igual a 1 directamente. O sea que yo puedo poner acá E es igual a 1. Ah, no estaba en 1, por eso. Eh, y no lo, voy a, no lo voy a poner más. Y este D, yo puedo poner un punto. Puedo poner un punto acá o puedo decir directamente que D es igual a... ¿a cuánto puedo 0,0 D vamos a poner D es igual a 1 puse 2, bueno, ya está y ahora vamos a poner la, eh, la recta la recta X igual a D y acá tengo la recta, la recta directriz eh, Z, la recta directriz, ¿sí? Entonces, eh, fíjense que ahora, eh, ¿qué pasó con el punto A? Eh, nada, eh, lo puedo borrar. Esta es la recta directriz. Ahora yo puedo ir directamente a, a parábola y decir: Esta es la recta directriz y este es el foco. Y vamos a calcular. Este, vamos a ver si podemos la ecuación de esta forma ¿Sí? entonces vamos a calcular el vértice porque se puede, se puede pedir el vértice vértices de la cónica C obviamente me va a dar 6, eh, 6 acá es 10, acá es 2 entonces fíjense eh, Ahí. 10 más 2 sobre 2 es 6 ¿Sí? por eso es eh, acá yo tuve un error tendría que ser x menos f más d ¿Sí? tendría que ser x menos f más d y, y 2 por f menos d f es 10 y D es 2. Eh, ahí están los 16 que deberían estar acá abajo, ¿no? pero eh, GeoGebra no lo pone así. Ahí está. Y bueno, yo cambio D, yo cambio de y se va, perdón, cambio D y obviamente se va a cambiar. ¿no? Y con, voy a ponerle justo en D es igual a menos 10. Y ahí de vuelta la parábola este, tiene el vértice en el, en el origen, en 0, 0. ¿Sí? Bien, lo que vamos a hacer ahora, eh, vamos a borrar esta, vamos a cambiar esta ecuación y vamos a poner y es igual a eh, 2 menos x. Y, y el foco lo vamos a cambiar y lo vamos a poner acá en el origen acá está foco en 0.0 ¿Sí? entonces eh, voy a poner acá vamos a hacer esto a copiar esto acá y vamos a poner uno nuevo yo puse acá eso mismo pero acá podemos poner esto eh, entonces está eh, voy a borrar esto eh, esto pongo, lo pongo por acá Bien, eh, fíjense entonces, ahora yo tengo una parábola que está inclinada Acá está el, el, eje, el, eje, el eje Y y acá está el eje X para que no se pierdan Acá está 2 y acá está 2, entonces esto es eh, y, y es igual a 2 menos X eh, Bueno, y acá estaría un punto p y de la parábola, que no la conozco Entonces, esto tiene un punto de la parábola que es el que va a describir el lugar geométrico de la parábola el foco y la eh, recta Entonces, eh, yo voy a hacer lo siguiente este, Voy a calcular la distancia del, del, la distancia de F, sub F va a ser directamente raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado que es la distancia del punto al foco porque el foco lo pusimos en el origen ¿sí? y ahora necesito calcular la distancia la distancia del punto a la recta y ahí yo no sé, porque esto va a variar de acá para acá, cuando esté acá, cuando esté acá, ¿no es cierto? Va a variar. Pero yo puedo hacer, eh, puedo hacer eh, ¿cómo se llama? Uso de los vectores. Yo acá tengo un vector que es el vector director de la recta. Ese vector director de la recta rápidamente se ve que si yo hago esto 0, le doy a esto 1, entonces sale 1 menos 1. ¿Sí? Ahora, yo podría justo en este punto, o en este punto también. Yo podría colocar un punto R sub 0. Que en este caso podríamos hacer si x igual a 2, si x igual a 2, y es igual a 0. A mí me gustan que sea con 0. ¿no? Y esta, entonces este vector, si era el vector v, el vector v. Voy a cambiar de tinta. El vector v va a ir desde desde p a y o al revés. Puedo poner así, ¿Sí? como quieran. Entonces, va a ser eh, si va de acá para acá, es x menos 2, x menos 2, y, ¿no? este sería el vector v ¿Sí? x menos 2 y y esto es la distancia h o sea en realidad ro sub d o sea yo podría eh, sacar eh, la proyección de este vector v sobre el sobre el sobre vector u, que es el vector director, eh, sacar la proyección y después sacar esto por Pitágoras. Pero yo puedo, en R2, yo puedo saber cuánto vale n directamente. Entonces, proyecto B sobre n. Entonces, la h va a ser igual al mm, valor absoluto de la proyección escalar de V sobre n. ¿Y esto a qué va a ser igual? A V, perdón, V por N sobre el módulo de N. Y en valor absoluto. ¿no? Y V es X 2, ah, perdón, eh, Z, X menos 2Y por 1, 1. Que es 1, 1. Es la normal, porque si yo multiplica, multiplicara n por u me da 0 Entonces esta es la normal Entonces lo que hago es proyectar v sobre la normal Y eso directamente el módulo de eso O la proyección escalar en valor absoluto Me da la distancia p Dividido raíz de 2 Entonces esto es x más y menos 2 Dividido raíz de 2 esto es x más y menos 2 dividido raíz de 2 entonces como e es igual a 1 entonces esto significa que rho sub f es igual a rho sub d y rho sub f y también al cuadrado porque acá hay una raíz cuadrada no me gusta entonces eh, x al cuadrado más y al cuadrado tiene que ser igual a x más y menos 2 todo al cuadrado, dividido 2 multiplico todo por 2 y me queda así y me queda así entonces esto es igual a... voy a hacer el cálculo auxiliar de x más y menos 2 al cuadrado suponiendo que este es el primer miembro entonces va a ser x más y al cuadrado más 4 menos 4x más y. O sea que va a ser x cuadrado más y cuadrado más 2xy menos 4x menos 4y. Más 4, a ver si. Sí. Más 4. Más 4. O sea que acá tengo 2x cuadrado más 2y cuadrado, que es igual a x cuadrado más y cuadrado más 2xy menos 4x menos 4y más 4. Como acá están los x y, y más pesados, paso todas las x y de este lado me queda me queda x cuadrada más y cuadrada esta pasa eh, tengo que restar acá y acá 2xy más 4x más 4y es igual a 4 que esta sería la ecuación de esa, de esa parábola y lo vamos a comprobar ahora, antes de comprobar tengan en cuenta que acá hay un término rectangular ¿Sí? este es un término cuadrático término cuadrático, término rectangular y estos dos términos son términos lineales y este es un coeficiente o un término independiente ¿está? entonces, como eh, los ejes de la Parábola no coincide con los ejes de coordenada, con los ejes del sistema de coordenadas, aparece este, este, ¿cómo se llama? Ese término rectangular. Lo vamos a ver ahora en el GeoGebra. Bueno, justo ahí está: x cuadrado menos 2xy más y cuadrado más 4x más 4y igual a 4 Ahí está ¿sí? Eh, obviamente que si yo coloco, eh, colocara un punto acá y ese punto se mueve ¿sí? y colocara un segmento de acá para acá y un la, voy a poner una normal de acá a esta y voy a hacer la intersección perdón, a ver si lo puse bien sí. y voy a tomar la intersección de acá a acá y después voy a poner el punto B al punto C eh, I y G I y G son iguales ¿sí? fíjense, yo no tengo que hacer la, la Voy a, voy a borrar esto, voy a hacer que no se vea esto. ¿sí? O voy a poner que es eh, propiedades del objeto. Voy a decir que el objeto auxiliar, entonces no se va a ver. Y vamos a poner eh, el punto C que no se vea tampoco, que sea objeto auxiliar, no se ve. Entonces IG es 1,71 en este caso y va a seguir cambiando, pero siempre van a ser iguales. ¿sí? bien, y bueno esto sería todo